Un segundito porque nos llama el móvil, eh. Atención, con una noticia de último momento, nos llama nuestro compañero Pablo Gamba. Pablo, adelante, amenaza de bomba, ¿no? En una escuela, en el... Sí. Eh... En el ISEP de Godecruz. En el ICEP de Godecruz. Ahí eh, escuchamos a la directora. Entonces, eh, decidimos activar el protocolo, eh, que significa básicamente hacer una denuncia en la fiscalía por esta situación. La fiscalía está actuando desde el día de ayer. Sí es, Ana. Eh, digo, está hablando Ana, Ana Quiroga. Sí, la vamos a escuchar, Tano. Además de eh, la actuación que está haciendo investigaciones, la policía, eh, a través del Ministerio... De, de seguridad eh, ha montado todo un dispositivo para garantizar la seguridad de los alumnos. Sería una amenaza de bomba. No no, no, no, no, no fue una amenaza de bomba para nada. Eso quédense absolutamente tranquilos. De todos modos, frente a esta situación, lo que corresponde es eh, eliminar toda posibilidad de cualquier riesgo para, para todos los integrantes. ¿Para sea... qué decían los mensajes? Perdón. Me permiten terminar la el no, yo no voy a hablar de lo que dicen los mensajes porque forma parte de la investigación, sí, y además porque tenemos que entender que estamos hablando ¿sí? la escuela es garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto nosotros bajo ningún concepto podemos hablar ni del contenido de los, de los, eh, de los chats, ¿sí? ni tampoco de la identidad de los menores. Eso está eh, en todas las escuelas y siempre ha habido a lo largo de, de la historia ...situaciones de bullying, eh, así es que, bueno, se está investigando, es decir... ¿Y con normalidad? Sí, nosotros eh, anoche enviamos un comunicado a las familias para poder eh, generar un poco de tranquilidad. Eh, hemos decidido abrir la escuela y ahora en la mañana, después de conversar con las autoridades, eh, de tanto de la, de la Fiscalía como del Ministerio de Seguridad, se decidió abrir la escuela, se hizo una doble inspección eh, para ver que no hubiese ningún artefacto, eh, que suponíamos que no, pero, pero quisimos descartar toda posibilidad de cualquier riesgo. Eh, y por último, y por último hicimos eh, una, una requisa que la hicimos eh, con el personal de la comisaría, eh, eh, observando la situación, nosotros recibimos a los alumnos, les explicamos que estábamos haciendo esto, les pedimos que abrieran sus mochilas para bueno, garantizar que no solamente el edificio estuviese en condiciones, sino también todas las personas que ingresaban a, si a la escuela. Clase normalmente tanto en la primera como en la secundaria? ¿no? Eh, sí, en principio sí. Eh, por supuesto, si hay algún papá que desea retirar a sus hijos, lo puede hacer libremente. Eh, y eh, calculo que en las próximas horas eh, vamos a hacer una evaluación de toda esta situación y si es necesario suspender las clases en el turno tarde, lo vamos a hacer. Pero todo esto es eh, necesitamos... Tomar alguna medida de seguridad adicional? Eh, se han tomado de... todas las medidas de seguridad que había que tomar. Eh, conforme a protocolos... Muchas gracias, directora. Por favor, gracias a usted. Ana Quiroga es la directora y vamos a hablar brevemente con el ministro, quien tengo aquí a mi lado. Por acá, ministro, por favor, le voy a pedir... Eh, bueno, que se acomode, está bien ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Concretamente, la directora acaba de manifestarlo, ella dice que no fue una amenaza de bomba. ¿Ustedes qué información tiene el ministro? Eh, en el día de ayer este, se presentaron autoridades del colegio ISEP en la unidad fiscal eh, bueno, puntualmente este, la denuncia que se presenta es que eh, a través de las redes sociales hay una amenaza de bomba y por otro lado también se plantea la posibilidad de traer armas de fuego. Evidentemente esto eh, dispara un protocolo dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad, por eso nos constituimos hoy con la Brigada de Explosivos hablé con la directora esta mañana, hicimos un relevamiento en todo lo que es el establecimiento y luego dentro de lo que es el protocolo comenzamos a hacer un análisis puntual en conjunto con el fiscal en el cual hemos establecido no una requisa sino una inspección ocular puntualmente en lo que es la mochila de los alumnos, es un colegio secundario de 500, una matrícula de 500 alumnos, en la mañana vienen 250. Bueno, y ustedes como han observado, desde las 7 de la mañana estamos haciendo el relevamiento puntual, se ha hecho la inspección ocular en cada una de las mochilas, lo que nos ha llamado la atención es que esta denuncia se hace a través de una plataforma en la cual es anónima, este, se hacen todo este tipo de denuncias y es la primera vez que se plantea que se puede traer este, un arma a un colegio, a un establecimiento educativo. ¿También se dan otras escuelas secundarias? Porque eso nos comentaban que había otros este, directivos también alertados. Está haciendo un relevamiento en los colegios del de departamento de Godoy Club. Puntualmente, eh, en cuanto a, a la información de la red social, en la que son comentarios anónimos, hace hincapié en lo que es este colegio, en el ICEP. Pero sí estamos Mercedes haciendo... ¿De naturaleza? De, ¿De que iban a traer armas? Eh, ¿También en los otros establecimientos? No, no, no, no. Puntualmente se hace hincapié en este colegio. Ahora, lo que, a través del informe que tenemos nosotros de la Dirección de Investigaciones y de Ciberdelito. Eh, lo que sí estamos haciendo, relevamiento en los otros colegios. hoy. Va a haber una consigna en este colegio durante todo el día y bueno, hablé con la directora, como ustedes saben, dentro de lo que es el establecimiento educativo hay una comisión interdisciplinaria desde el punto de vista de psicólogo, señalé puntualmente que dentro de las denuncias también y dentro de lo que se observaba había una amenaza de bomba, como dije, una amenaza de traer bomba, este, arma y puntualmente... Había una denuncia de un alumno que sufría bullying durante... Hablando este caso de bullying, justamente, ¿cómo, cómo se puede abordar, abordar desde, desde el gobierno estas temáticas también que, que bueno para que no deriven en, en estas amenazas y, y en algo peor? Bueno, por, por eso lo hablaba puntualmente con la directora, es decir, hay una comisión interdisciplinaria que es el que hace el abordaje y el análisis puntualmente con cada uno de los alumnos. Ministro, lo cambio dos segundos de tema y le pregunto por los disturbios en la Liga Tupungatina, eh, que son de público conocimiento. ¿Se ha podido dar con alguna persona? ¿Hay algún detenido hasta el momento? Bueno, este, eso también tomamos conocimiento en el día de ayer, sucedió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 del golpe o de un paro cardíaco. Sí están identificadas las personas. ¿A cuántas personas habría identificado? Mire, en principio me han señalado que son tres personas, pero se está investigando a través de fiscalía. Ministro, le hago una consulta con respecto a los mensajes a los padres que están preocupados por esta situación. Lo vuelvo de nuevo a este tema de la escuela. ¿Qué le diría a los padres? Mire, eh, puntualmente lo que nosotros estamos haciendo es aplicar eh, un protocolo. Generalmente es de público conocimiento eh, determinados momentos en los cuales este, se hacen llamadas telefónicas y se dice que se va a instalar o se va a colocar una bomba o hay una bomba en un establecimiento educativo. En esta oportunidad nos hemos encontrado con una amenaza de presencia de arma. Sin lugar a duda que eh, el trabajo se debe llevar a cabo en conjunto con este, el sector interdisciplinario de la comunidad educativa y por supuesto, desde el punto de vista de la policía, nosotros todas las medidas de prevención que se deban tomar. Ministro, ¿qué opinión le merece el acuerdo de Buenarrico concretamente, siendo que usted y también el Ministro Ibáñez eh, fueron quienes avalaron justamente este acuerdo? Mire, eh, cuando un ministro <coughs> eh, tiene que trasladarse en este caso a la Provincia de Buenos Aires o se toma su día de vacaciones, lo reemplaza a otro ministro. En esta oportunidad reemplacé al Ministro Ibáñez este, durante dos días. Este, se firmó ese expediente, eh, el gobierno de la provincia generalmente entrega subsidios a entidades sin fines de lucro, a entidades eh, deportivas, fundamentalmente este estaba orientado sobre alumnos carenciados, y con una orientación educativa para culminar la escuela primaria, secundaria, universitaria, de capacitación. Eh, el objeto puntual que usted observa en cuanto al convenio, son lo que se realiza normalmente en todos los subsidios, en el cual se define puntualmente cada uno de los objetivos y por el otro lado se hace una rendición de cuenta, en este caso en forma trimestral. Este, eh, el expediente es correcto y además tiene un dictamen legal de la asesoría del propio ministerio. ¿Qué opina de las declaraciones de justamente de sí, al respecto? Las declaraciones de rico corren por Bonarrico, por eso lo ha señalado puntualmente el ministro de Trabajo, que esto es una tentativa de estafa contra el Estado, por lo tanto lo tendrá que investigar la justicia. ¿Cómo avanzan las acciones legales del, del gobierno contra Bonarrico? Bueno, hoy tengo entendido que hará la denuncia correspondiente el ministro de Trabajo y bueno, la justicia tendrá que determinarlo. El es absolutamente correcto, se cuadra dentro de todos los parámetros legales con dictamen legal y además controlado con los parámetros del Tribunal de Cuenta. Un solo dato respecto a lo de la escuela, porque la directora dijo que no había amenaza de bomba. ¿Si hubo amenaza de bomba o solamente ustedes iniciaron este operativo por las dudas, digamos, en relación a los mensajes que se habían difundido? Puntualmente sí, usted eh, por, eso, por eso le digo, eh, lo que nosotros recibimos fue una denuncia de un directivo del establecimiento en el cual había amenazas puntualmente en el colegio. Cuando comenzamos a trabajar a través de la dirección de investigaciones y de ciberdelito, observamos precisamente en esta red, en esta red anónima, expresamente que decía una amenaza de bomba, decía expresamente que iban a traer un arma y decía también puntualmente una serie de amenazas en lo cual este, señalaban que iban a suceder hechos realmente graves en la provincia de Mendoza en este colegio. Es decir, el seguimiento que nosotros venimos realizando a través de las redes sociales, sí nos señala que hay una amenaza. ¿En qué otras escuelas estaba trabajando? Eh, la red se llama Bardó, es una red este, en la cual se hacen comentarios anónimos, no se identifica a la persona, pero nosotros estamos haciendo seguimiento a través de la dirección de investigaciones. Ministro, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hasta allí la palabra del Ministro de Seguridad de la Provincia, Raúl Lebrino, hablando justamente en las puertas del Instituto ISEP, sí, aquí en Góeca Cruz sobre Perito Moreno. Estamos a muy pocas cuadras del departamento de la Plaza Departamental de Góeca Cruz. Ah. También aprovechamos para preguntarle al Ministro eh, sobre los hechos ocurridos eh, de violencia en la Liga Tupungatina. Uh -huh. Eh, en el día de ayer y también aprovechamos para preguntarle por el acuerdo claro. eh, con Bonarrico, ¿no? Porque él es firmante de ese acuerdo, por eso estaba, estaba bien tu consulta, Pablo, al respecto, ¿no? Eh, recordemos que fue dado finalmente de baja. Eh, hablaba Pablo, te aprovecho un segundito más, de una red, ¿no? Que yo no conozco, chicos, no sé si ustedes la conocían, una red que se utiliza evidentemente para. Este... Sí, es la, es la típica página o red social de alumnos de secundaria donde puedes sí. enviar mensajes, pero en forma anónima. Ajá. Y justamente en, en, este, en esta página, se llama Secreto, eh, bueno, Secreto valga la redundancia. Eh, justamente hay un perfil que, un perfil anónimo bajo el alias Bardo, uh -huh. que es el que hace esta serie de, de amenazas, donde dice tengo una bomba, la voy a llevar el lunes. Es lo que eh, acaba de contar el ministro, en base que a eso es Exactamente, que... estoy leyendo textual los mensajes, si podemos enseñar los ponemos en pantalla. Todos van a sufrir porque tengo un AK en mi mochila, es decir, un arma de fuego, arma. Eh, uh -huh. yo le diría que falten, me cansé que me hicieran bullying eh, por todo este tiempo en la secundaria, el lunes 30 de mayo sufrirán todas las consecuencias. Bueno, y mensajes de este tipo, Argentina recordará para siempre... El lunes 30 de mayo como la mayor de las tragedias nunca antes vistas por el ser humano. Bueno, ¿ves? Este es el perfil justamente y ahí van a ver ustedes remarcados este, este tipo de mensajes que, que he ido leyendo y justamente que son los que llegaron a manos de las autoridades y que motivaron el operativo que se realizó hoy y que se está realizando hoy claro. en el Colegio ISEP de el tema, el tema también, Tano, es el contexto, ¿no? Porque de hecho en los sí. mensajes lo que se hace es dar cuenta de lo que sucedió hace más o menos una semana uh -huh. en Estados Unidos, sí, sí. en donde una masacre en Texas terminó con la vida de 22 personas. Sí. De hecho, en los mensajes los mismos compañeros le responden te comiste la película Yankee, sí. sos un fantasma, entre otras cosas. Y él responde también a sos un fantasma, fantasma vas a ver lo que va a ser el próximo lunes 30 de mayo. En este contexto es absolutamente normal que los padres sientan sí, miedo sí. de mandar a sus hijos al no, colegio. Está bien lo que hace la escuela, ¿no? que es dar Oye. aviso y que en todo sí, caso inmediatamente. Este, se realice este operativo que por suerte ha terminado este, echando por tierra. Y, y que tiene alumnos identificados claro, también. Claro, así que seguramente se va a avanzar en esto. Bueno, varios temas, es ¿eh? lo que tocó el ministro, de, just, eh, perdón, el ministro de seguridad de la provincia de Mendoza.